Coldplay, Lo que no tenemos que arruinar es este momento que se vivió anoche en termina Coldplay Play. Anoche fue el concierto número 9. Tanto. O sea, hoy termina. Hoy es el último concierto de Coldplay es verdad que ya vuelven en marzo? En Argentina. Y está la versión, dando vueltas, de que harían otra serie de conciertos en marzo. Bueno, eh. Y pero después de este. Para abrazo ese es chicos, ¿Vos te vas? Toda Argentina ha ido. Pero, ¿quién no conoce a alguien que fue? Yo, Uno, conozco gente. yo conozco muchísima gente, gente que fue sin ser nada fanático del es verdad y volvieron pero la, la, gente va porque... la gran mayoría te digo, porque, porque es un te... fenómeno porque... cultural la sí, mayor sí, porque, sí, porque, porque, sí, porque, porque es como porque pertenecer es cool claro es ah. no pero pa, está no, no. no para. ¿Ves, ves un hay show que gente de gente como de la alta, hay gente que fue porque es fanática sí. hay gente porque por pertenecer como claro. dice la Sofi porque es cool ir a ver Cold y hay gente que lo pensó como un fenómeno cultural que está bueno vivirlo Ahora, yo pregunto una cosa. ¿Vos pagás una entrada? Que no sé cuánto sale una entrada de Coldplay, la más barata, alguien me puede decir? No, estaban re caras. Hay desde hay de 3000 las más baratitas, ¿no? Hasta o 5000, hasta 20000 pesos, sí. ¿no? Digo, hay otros conciertos que cuestan más o menos lo mismo y no te ofrecen ni la mitad de lo que te da Coldplay en nivel de show, digo. Pero yo quiero escuchar Porque música. hay gente, hay, no, a mí me Pero está sí. más allá de la música que vos escuches, sí. hay una puesta en escena que también hace que vos pases por diferentes emociones a lo largo de la noche. Sí, pero si Hay no gente me gusta que la música, pasa no, de la no. alegría al pogo, a emocionarse o y si llorar. Para, me... para, pará, pará. a ver si interpreto lo que me está diciendo, me gustaría que participe en chica usted. Vos me decís que si yo, por ejemplo, le armo toda esta estructura a los manceros santiaguinos sí. No, no, no, no Sí, Tano, sí ¿También sí. meto 10 rivers llenos? pero a lo que voy Es que sí. muchas veces pagamos trato. Te, te doy una pulsera Te doy una pulsera que cuando los manceros cantan Este, su canción símbolo Se prende de color rojo Y, y se hace y, una guardapampa sí. en el ¿Vos decís el que yo meto 10 river enteros? No entonces, ¿de qué estamos hablando? No, lo que estoy hablando es que muchas más, veces en pagás entradas de 20 lucas sí. y te ofrecen nada. Un chabón con una guitarrita hace tingui, tingi, tingui y se va a su casa. ¿Entendés? Bueno, pero pará, pero si en cambio chabón esto, es, en, poneme, cambio esto no sé. en cambio esto es un show... Que te hacen valer la pena. Pero para, hagamos una cosa antes que le dé un infarto a la productora. Porque la noticia, después nos vamos nosotros por las ramas. la rama. Es que la noticia es que prácticamente estuvieron... prácticamente Coldplay todas las noches sí. dio un show distinto. Sí. Brindó una sorpresa diferente cada noche. Metiendo o un, un invitado, un cantante. Eh, lo que sí hicieron desde la primera noche fue cantar uno de los temas de Soda Stereo. Claro. Lo cual hacía un pogo gigantesco y que el público explotara cantando una canción de Soda Stereo con un cantante norteamericano, inglés. En este inglés, caso. Bueno, inglés, inglés, inglés, sí. Eh, pero bueno, reside en Estados Unidos, va bien. ¿Qué pasó anoche? United States, eh. porque le suena más cool, ¿rois? Bueno, ¿qué pasó anoche, Tano? En USA, sí. U UK. Eh, bueno, y anoche quién estuvo? United, Lo veo ahí a United tabocio. Kingdom. Eh, y anoche apareció. Porque como cantaron la canción de Soda Stereo, sí. prácticamente rematan el show número 9 con dos de los integrantes de Soda Stereo, uh -huh. con Charlie Alberti y con Zeta Bocio. La verdad que fue otro de los grandes sorpresones, porque además, mira, si escuchás, no cantaron un solo, un solo tema de Soda, cantaron varios, mira. Y bueno, tenés a dos de los. de los que crearon justamente este film. ¿eh? Se el bajista, recorremos el sol este, y Charles el vertil, baterista. Ya se aprendió mejor la canción, ya, ¿eh? Cada vez se la aprende más. Sí, ¿no? sí, sí. Igual es muy difícil para, para los que no hablan español hablar español, ¿eh? Es un idioma muy complejo. Y, y, y también les pasa mucho que creen que aprenden español y punto y cuando sí. vas a Perú hablas un español, venís a la Argentina es otro vas a España no, es diferente, claro, claro, claro. la verdad es que se les complica eh. Yo no tengo, aclaro algo porque aparte de la producción que ha ido a ver el show sí. me están Se están enojando conmigo, yo no tengo nada Mirá, hay gente Martin. en la a producción mí me parece que, una que banda... es fanática de Coldplay desde hace cinco minutos Exactamente Y que pagó la entrada para claro, ir a ver Coldplay Porque a ver si es tan guapa la productora, Cintia Cremades eh, Cintia Cremades que me está, me está torturando por la... Yo aclaro, no tengo nada, me encanta Yo hay 7, 8 temas de Coldplay que medianamente conozco y me parece una banda muy simpática Dicho esto, porque no me considero ni fanático ni nada, no los conozco demasiado, me gustaría que venga la productora que me está torturando, ¿eh? que me diga cuántos discos tiene Coldplay, este, en qué año nació, que, cuáles que son can, los nombres de todos sus integrantes. Que cante completa una canción en inglés. Que me ahora, cante una canción en inglés. Que venga. Yo, te, yo te voy a decir algo, Tano. Yo te voy a decir una cosa. ¿Puede ser, Cintia, que a vengas mí me, a con mí me todas gusta... estas respuestas? ¿Eh? Cric, cri, cri, Silencio cri. de radio. Sí, hagamos una normal. Yo te contesto sobre los manceros santiagueños Y vos contestás sobre Colt, ¿te parece? Chico, este es <risa> El rey de los berceros, chicos Es, es incomprobable Te va a decir los manceros A, tienen, a mí me está diciendo Rodri, perdón, me estoy 20... percatando ahora ¿Vos eso lo decís por mí? Obvio, porque vas a decir los manceros tienen 20 discos Y la verdad que es incomprobable no, no es incomprobable, no, sí, no es incomprobable no, no no Pero es Roddy, Roddy lo googleás y listo No, bueno, pero después dice No, pero uno era un simple ¿Cuál? Y el otro, porque antes venía el disquito chiquito sí. Con el agujero grande no, Ojo, eh ¿vos sabés lo que es el, el disco chiquito Con el agujero grande? Sí, sí Sí, pero, ¿Has visto alguna vez uno, Te pregunto sí, claro. algo, Rodi. ¿Y qué siente... pasaba si el agujero del disco era chiquitito así? ¿Cómo se hacía con el agujero no, grande? Pero está bien, ¿Por qué Roddy, te pones así, Rodi? No, para que me digas. No te enojes. Porque tampoco... este es un versero, chicos. Te caminan dos minutos. Bueno, escuchame, pero vos que sos fanático del golpe... Y te no, correr, chicos. No. Qué feo la que, censura. Lo que yo iba a contar te fuiste, sí. Tano. Mirá y me feo. sacaron esto de censura, chicos. Lo que yo te iba a decir es sí. que el show que brindan va sí. más allá... Sí. De que sea fanático o no sea fanático. Claro. Es un show comunal Mira, para eso que voy a un circo. Hasta gente, hasta gente. No, ¿por qué? Si tenés bueno, si Quiero ver un show. Tu brazos, tu voz, escucha esto. Pero, Yo pero te pongo este tema. Te reparto del pulsera del y corazones. Y nos ponemos todos de acuerdo. Corazón, <ríe> 70 mil e personas. E a tini. ¿Eh? Y cuando se escucha este eterno amor. Aparece no, Tini. Aparece Tini y canta. Imagínate no esta tiene escena. Y el bajo de Z. Tom. escúchenme mira mira es que, bueno, la lo, propuesta, que, ¿eh? lo que admite la Dani Gutiérrez qué que dice no, Dani a Daniela no, Gutiérrez está en lo que sí ayer me dijo te voy a acusar no, no, porque no sé qué pero ¿Qué? los ama a otro nivel y no sí. le gustaban simplemente fue porque le regalaron la entrada ella admite la verdad es que yo fui y no cero cero y claro. le, le pareció genial el tiene Coldplay por ejemplo tiene cuatro cuatro no lo, lo dije rápido solamente por cuántos son pero... Roddy Coldplay ni idea yeah. mire no soy Yo no fui a no soy fanático de A mí ya me ha cansado de el tema Coldplay, bueno, la verdad. Eh, chicos, sacamos de acá, salida y maravilla. Para, Para este hoy, actual. último show de Coldplay en Argentina, Bien. chicos, se despiden de Argentina esta noche. Bueno, la verdad es que los ¿Sí? recontrabanco. Vamos, vamos a ver con qué explota esta noche, último show, con algo van a terminar explotando. Sí. Crack total, ¿eh? así que ya, a propósito, enseguida viajo chicos a Buenos Aires no me voy a perder el último show de Coldplay. <risa> eh.